Fica e todo. Thank mm -hmm. you. y nada más Muchas gracias, yo no Mi nombre es Jorge Vanegas, este proyecto se llama Vanegas Blues, yo hago parte de una banda que se llama Pulgarcito Compré pequeña y X y esta noche me acompaña a mis amigos de la banda, Compré pequeña también.